Hola, en este vídeo vamos a ver un caso especial de funciones que son aquellas funciones en las que eh, nos encontramos que tenemos salidas con valores don't care o valores x, vamos a poder llamarlas de las dos formas ¿vale? Eh, ya sabéis que don't care eh, del inglés significa que no importa un valor que no nos importa, Eso es un caso especial de funciones en las que a las salidas vamos a tener ceros unos o valores donker. ¿okay? ¿Por qué puede ser importante disponer de, de este tipo de salidas? ¿vale? Va a haber funciones en las que para alguna de las posibles entradas que nos podamos encontrar, el valor de la salida puede ser que o bien este valor no es importante, nos da igual lo que valga para ese caso, o incluso que en las entradas nunca se va a poder encontrar ese valor de entrada. Por, por diseño del circuito, pues puede ser que esa entrada no puede darse. ¿Mm? Si llegamos a tener esa entrada en ese circuito, es que se ha producido algún error. Si hay algún error, pues ya la salida que tuviéramos pues, eh, no sería importante. ¿Vale? Así que nos podemos encontrar con casos en los que ciertas entradas o no son importantes o nunca se pueden producir. Dentro del de contexto de nuestro circuito. Para esos casos, lo que hacemos es que a las salidas, en lugar de etiquetarlas con un 0 o un 1, las etiquetamos con una X, con un valor don't care. Este valor don't care, lo que significa es que podemos escoger libremente o un 0 o un 1. A la hora de implementarlo, ese caso, esa entrada, la vamos a tener que implementar considerando... Un 0 o un 1. Podríamos decir que este donker es una especie de comodín que eh, nos permite después escoger entre el 0 y el 1. ¿vale? ¿Por qué escogeremos cuando lo llevemos a la implementación? Eh? Porque a la hora de hacer la tabla de verdad, nosotros indicaremos esas salidas como una X, no, no, no las sustituiremos por 0 o 1. ¿Cuándo sustituiremos esas X por un valor 0 o un valor 1? Lo haremos... Por ejemplo, en el caso de cuando minimicemos la función y podremos utilizar esas x para minimizar aún más nuestra función. Las podremos fijar en el valor que nos interese para que la función se pueda minimizar aún más. ¿OK? No todas las x tendrán por qué coger el mismo valor. Podrá haber distintos casos, eh, podrá haber x que las fijemos con valor 0 y x que las fijemos con el valor, ¿de acuerdo? Para ver este caso vamos a hacer un ejemplo uh, completo en el que nos vamos a encontrar que en las entradas hay casos que no son posibles y así podremos tener valores don't care en, en las salidas. Imaginaros que lo que queremos hacer es implementar un circuito que analice si un número BCD es par o impar, ¿vale? Ya sabéis que en BCD es una representación en los que cada número nos viene determinado por 4 bits. Entonces, la entrada de nuestro circuito serán 4 bits, que podemos ser X3, X2, X1, X0, por ejemplo. ¿Vale? Esas entradas, esos 4 bits, tendrán, para el caso particular de este circuito, tendremos una salida 1, Y, en la que valdrá 0 si es impar, y 1 si es par. ¿Vale? Pues, con una particular particularidad, un caso concreto, y es que Fijaros que los números BCD, aunque usábamos 4 bits, solo representábamos desde el 0 hasta el 9, recordadlo del primer tema. Entonces, todos los casos o todas las entradas que corresponderían con 4 bits, pues al 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿eh? en esos casos nuestra salida va a ser X. Vamos a verlo ahora en, en la pizarra. Pues bien, como decíamos, tendremos una función de 4 bits de entrada, un bit de salida, 16 casos posibles, pero con la particularidad de que un número BCD solo nos representa o solo permite a la entrada tener entre el 0 y el 9. Después del 9, todos los casos que vienen después del 9, no son valores posibles para un número BCD, por tanto, no serán valores posibles que tendremos a la entrada, o bien nos da igual lo que sea la salida porque no, son, no, no, son, no están contemplados como entradas de la función. Así que para todos esos casos, del 10 en adelante, el 10 incluido, nuestra salida va a valer x, va a ser valor don't care, así que aquí tendremos x, x, x, x, x, x ¿ok? Y en el resto de casos, pues valdrá 1 cuando sea par, considerando el 0 un número par, pues esto será para el 0, el 0, el 2, el 4, el 6, perdón, y el 8. Sin embargo, el 1, 3, 5, 7 y 9 serán valores, o la salida será 0 porque son números impares. ¿Cómo podemos ahora llevar a cabo la simplificación, la minimización de una función que contiene valores donker De la misma forma que trabajábamos sin ellos. Tenemos que generar la tabla de verdad y con esa, eh, perdón, el mapa de Carnot, y con el mapa de Carnot tendremos que agrupar unos o ceros en función de lo que eh, nos interesará. Y las x las podremos coger como comodines, también las representamos en, en ese mapa de Carnot y las podremos coger como comodines de forma que las fijaremos o bien a cero o bien a uno de forma individual, no todas tienen que estar fijadas al mismo valor. Vamos a verlo. Imaginaros pues, este primer caso, para minimizar con unos en suma de producto. Ponemos las variables en el orden de siempre para que la traslación de los valores sea directa. 0, 0, 0, 1, 1, será 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 0, 0, tanto esto será 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿vale? Y ahora aquí 1, 0 y todo lo demás x, x, x, x, x, x, x. ¿Ok? Pues lo que decíamos, ahora tenemos que agrupar los unos y las x las podemos utilizar como comodines para que valgan 1 o 0 en función de lo que nos interese. Por ejemplo, aquí, si quisiéramos coger unos, fijaros que podría hacer un gran grupo de unos, que sería este de aquí, de forma que esta X, este comodín, lo fijo a 1, esta también la fijo a 1, y esta también la fijo a 1. Sin embargo, estas 3X de aquí las fijaría a 0. Las fijaría... con con valor 0. Fijaros que no todas las x tienen que reemplazarse por el mismo, por el mismo valor. ¿vale? Y de esta forma, pues ahora ya eh, sacaría este término producto igual que si hubiesen sido 8 unos. Por tanto, aquí la función y solo va a tener un término producto de una única variable porque tiene 8 valores. Este grupo tiene 8 unos. Entonces, reduzco o elimino tres variables. ¿Qué variable sería la que no varía dentro de este grupo de 8? x0 y y va a ser igual a x0 negado. Esta sería mi función. ¿Okay? Si hubiese querido agrupar ceros, pues podría haberme encontrado o podría haber cogido estos valores de aquí. Como esta función es muy sencillita, me da que el caso de la y, de, perdón, del producto de sumas, el valor de la función es el mismo. También es el valor mínimo de la función, también es x0 negado. El valor que no varía aquí es x0. ¿vale? Una cosa importante es que no siempre vamos a tener por qué escoger la x con el mismo valor si estamos agrupando unos, o si estamos agrupando ceros, ¿vale? Luego eh, veremos un ejemplo de esto. Dejarme acabar este ejemplo entero, porque, bueno, nos quedaría dibujar el circuito, pero ya veis que es un circuito muy sencillo, en el que directamente la Y sería coger el X0 negado, ¿vale? No tendríamos ni siquiera ninguna puerta lógica, ese sería un circuito muy sencillo. Pues como os decía antes, pues nos podemos encontrar casos que a la hora de agrupar los unos y a la hora de agrupar los ceros, ya no solo todas las X cojan valores distintos, no todas las X cojan el mismo valor, sino que una misma X puede ser que para un caso valga 0 y para otro caso valga 1. Y esto es totalmente correcto, ¿vale? No es ningún fallo ni, ni nada así, ¿okay? entonces fijaros aquí tenemos el mismo mapa de carnot primero en el de la izquierda vamos a agrupar los ceros. si quisiéramos agrupar ceros pues fijaros que aquí tendríamos un claro plazo de 8 de 4 un grupo de 4 ceros vale estos dos de aquí que no podríamos agruparlo por arriba con nadie más ni con la izquierda ni, ni con la derecha ni, ni por abajo por tanto me quedarían... Estos dos ceros de aquí y los dos ceros de arriba a la izquierda, que sí que podría agruparlos con las dos x de abajo. ¿Vale? Así que en este caso en concreto, para agrupar o para sacar la función mínima en producto de sumas, habría usado o habría decidido que estas dos x de aquí ¿eh? serían o valdrían, las fijaría a valor 0 para poder agrupar con los ceros, y esta de x de aquí se transformaría en un 1. ¿Ok? Vale, ¿Qué hubiese pasado si lo que buscaba era agrupar unos? Si lo que buscaba agrupar unos, fijaros que aquí tengo este 1 solo, que solo lo podría juntar con la X que tiene arriba, estos dos unos solo podrían estar juntos consigo mismos también, y aquí sin embargo podría hacer un grupo de 4 unos. ¿OK? De esta forma, al buscar los grupos de, de unos, a buscar la expresión en suma de productos, de acuerdo que esta x igual que aquí, que, que en el otro caso, esta x de aquí valdría 1, esta x de aquí también valdría cero en los dos casos, pero fijaros que esta otra x, al contrario del caso anterior, aquí hemos decidido que esta x vale 1, en lugar de que vale 0. Como lo que estamos buscando son dos expresiones distintas, lo que buscaríamos o lo que, en lo que desencadenaría esto, sería en dos circuitos distintos, esto no tiene ningún tipo de problema. Para este camino, para el camino de buscar las expresiones y el circuito mínimo en suma de productos, podríamos tomar la decisión de que esta x vale 1 y para el otro camino, el que nos lleva a la expresión mínima en producto de sumas, pues podríamos decidir que esta x lo que valiese fuera 0 y sería totalmente correcto. ¿Vale? Así que como veis, el incorporar Valores donker en las funciones nos va a facilitar mucho la simplificación de funciones, así que es importante detectarlos y utilizar estas, estos, estas X en aquellos casos de entrada que no sean posibles o que no tengan importancia para la salida de la, de la función, ya que nos ayudarán a simplificar las funciones y tener unas expresiones y, por tanto, unos circuitos más simples. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias por todo y hasta el próximo vídeo.